Si ya tienes un compresor como es mi caso, solo necesitas un extintor desgastado para hacer una hidrolavadora de alta presión. la manguera de la boquilla y desenroscamos el pulsador. Ambos accesorios nos servirán más adelante. Realizamos un agujero en la parte superior del extintor, algo más pequeño que el diámetro de una boquilla de aire comprimido. Antes de insertarla, ponemos una arandela de goma y otra arandela metálica para que quede completamente sellado. Conectamos nuestro compresor de aire comprimido para comprobar si hay fugas. Si todo va bien, observaremos que el manómetro empieza a subir. Hacemos otro agujero, esta vez para la entrada de agua. Podemos hacerlo en cualquier parte del extintor, de la mitad para arriba. Insertamos una rosca doble y nos aseguramos de que queda completamente sellada. Yo he decidido sustituir la arandela por un baño de estaño. Aunque no se adhiera al hierro, cubrirá el hueco y quedará sellado por completo. Coloco teflón por el extremo y conecto una válvula antirretorno de latón por si la presión del aire llega a ser superior a la del agua. Tras acoplar un conector universal para la entrada de agua desde la manguera, probamos de nuevo 6 fugas. En el mercado hay lanzas muy económicas que se pueden adaptar a la boquilla de goma. Yo en mi caso he decidido hacer la lanza y voy a utilizar restos de tuberías.